Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bueno, estamos en Aten Capital les canta a las 40 de XL, un nuevo programa, un saludo a la audiencia, estamos con Laura Eyers, ¿cómo estás Laura? Hola, ¿cómo estás Angélica? Muy bien, te bien? presento. Ah, eh, porque no sé si todos te conocen, por lo menos no sé si los compañeros que no son de Capital porque el programa sale en Radio Universidad Calfi y también sale en Radio Fuego de Cutralco. Laura Eggers es la compañera secretaria de Finanzas, gran tarea que tenés, una tarea minuciosa de la seccional Capital, ¿no es cierto? Así es, llevo la tarea, digamos, esta que no es tan fácil, digamos, eh, de la Secretaría de Finanzas, eh, que es justamente... Eh, Dar a conocer el estado económico de, de los fondos, de, de la seccional. De los fondos que son de los afiliados. Laura, y antes que vayamos a tu tarea, yo te quería presentar un poco, ya mm. sé que, que eso, eso te da timidez, pero para que te conozcan, porque yo, yo de hecho te digo Laurita, te decimos Laurita acá en el sindicato, hace muchos años que te conocemos, te quería preguntar si vos sos maestra. Así es, yo soy maestra, me egresé en el 2006 eh, sos del, re jovencita, capaz <risa> que son la más jovencita de la comisión directiva <risa> espero, pero no creo eh, en el 2006 en el instituto de formación docente número 12 eh, en el 2007 justamente en el, el año del fusilamiento de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, yo estaba en Junín de los Andes Ah, mirá. Eh, digamos, la ciudad la, de donde era Carlos exactamente, la experiencia que, que vi fue bastante diferente a la que vivieron los compañeros y compañeras de acá de Capital eh, porque justamente allá estaba la familia, mm. se hicieron marchas pero con un tinte más eh, digamos de la familia, más emotivo y sentido ¿no? así que ahí estuve participando también luego en julio aproximadamente me volví para Capital, eh, cuesta mucho eh, cuando uno se egresa y quiere eh, instalarse en el interior, no es fácil mm. eh, no hay casas institucionales ya eh, los alquileres no son muy baratos, Había antes digamos. casas institucionales para las compañeras Exactamente. que interior y para facilitar el trabajo. Y la, el, el CPE las fue abandonando, las fuimos perdiendo. Así es, por eso, bueno, luego me volví para acá, eh, trabajé en la escuela 256, bueno, en otras escuelas, 245, eh, 74 y finalmente titularicé en la escuela 298, eh, y también, digamos, ahí como maestra de grado y estoy trabajando también hace alrededor de 15 años, porque fue al siguiente año de que yo me egresé, como eh, profesora de geografía en el nivel medio. Porque vos tenés media licencia. No tenés una licencia completa. Digo, con Así todo ese es. trabajo que tenés, tenés media licencia. ¿Y esta es tu segundo manda es la segunda vez que estás en una comisión directiva, Laura? Así es, este es el segundo mandato, en este caso con el Frente Multicolor y Bermellón. En el anterior, 2017-18, con el, eh, la Multicolor, yo ahí ejercía, digamos, la tarea de, de la Secretaría de Formación, ardua tarea que llevamos adelante en conjunto con todos los compañeros y compañeras de la Comisión Directiva en el marco de la reforma del nivel medio. Trabajamos claro. con la eh, claro. Universidad del Comagua y demás en todas jornadas, digamos, de, de unificadas y demás para para darle batalla a la reforma. A esa reforma que todavía no la pueden aplicar, aunque, aunque la anuncian y la anuncian. Laura, ¿y en, eh, ¿cuál es tu trabajo, cuál es tu objetivo fundamental? Nosotros todos los meses publicamos en las páginas de Atencapital tu trabajo, que es la rendición pública de finanzas. ¿De qué se trata y por qué nosotros, nosotros decimos que es una cuestión de principios? Así es, tal cual. Además que es una tarea ardua, eh, nosotros como... como Dirección, digamos del sindicato, en este caso de Aten Capital, es un punto fundamental justamente uh -huh. como dijiste de principio. Eh, dar a conocer a cada compañero y compañera en qué se utilizan los fondos y sus aportes. Eh, defendemos la transparencia del uso de los fondos para que cada compañero y compañera sepa dónde va dirigido ese 1% que aporta cada mes. Y en esa rendición pública que vos haces está lo que ingresa. Cómo, ¿Cómo es la.? Para el que no haya visto la imagen, puede entrar a la página de TEN, lo hacemos todos los meses, pero ¿cómo es eh, la explicación? Así es, digamos, es lo que queda, digamos, del mes anterior, uh -huh. lo que ingresa, que lo que ingresa es la cuota sindical que nos transfiere la Comisión Directiva Provincial. Eh, y eh, también tenemos una cuenta ahí particular que es. Eh, única, digamos, en las seccionales de, de acá de la provincia, que es el fondo de huelga. Que también ahí en el fondo de huelga va de la cuota sindical un 5% a esa cuenta que es totalmente independiente de la cuenta general. Eso es una, es una conquista histórica de esta seccional, ¿no? Que Exactamente. Independiente significa que se votan eh, representantes en la asamblea, que son los que Así tienen. Es. Ese fondo de huelga, eh, lo, digamos, la tarea de llevar adelante. La organización y demás lo hace una comisión de compañeros y compañeras que se eligen en la asamblea en el marco, obviamente, de la huelga. Uh -huh. eh, se vota en la asamblea un monto que es destinado a cada escuela para que lo pueda trabajar justamente para fortalecer la lucha, ¿sí? Para que eh, no haya, digamos, eh, cuestiones que sean, digamos, de índole eh, Sí, de persecución de, como exactamente, puede ser. Uno, o de que dinero, te exactamente, de los descuentos que siempre meten el miedo justamente los gobiernos eh, hacia los descuentos y demás eh, para que no se quiebre la huelga. Y esto que decimos nosotros que la rendición pública de finanzas es una cuestión de principios, nosotros decimos que nos controlen, porque queremos que las bases nos controles que vea porque no tenemos nada que esconder, porque los fondos no son nuestros, ni de la conducción ni de la otra. Y además porque si no, cuando llega esa asamblea de moribalance llegan esas, esos libros a las escuelas, que no siempre llegan, porque las últimas no han llegado, que no es lo mismo que todos los meses poder tener una publicación que te diga en esto gastaron, acá está mi plata. Eso no lo hacen todas las seccionales, la, seccional, no. no, la provincia no lo hace, sí. no sabemos en qué se está gastando la plata. No, claro Yo me no acordaba está. que el, el, el Secretario de Finanzas de la Provincial es candidato de, de Rollo Figueroa. Exactamente, va justamente apoyado por el macrismo a nivel nacional eh, y es el... Secretario digamos, de Finanzas, de la, Finanzas de la Provincial. Y esto no lo hace la Provincial entonces, lo de la rendición no, pública. No, digamos, este principio que nosotros llevamos adelante en esta conducción y en la anterior, en el 2017-18 y otras comisiones directivas de la oposición, digamos, a al tep y demás eh. nosotros exigimos que lo haga todo, que lo hagan todas las conducciones porque no es algo no debería ser algo digamos de esta conducción sino de, de algo de la vida sindical no la rendición pública Laura y mmm, en ese marco cuando vos decís lo que nos depositan hay un descuento ahí quiero que cuentes un poquito brevemente cuál es la historia del reclamo de la casa de perito Moreno exactamente hay un descuento que está en rojo en las publicaciones digamos de cuántos las dólares son son 1.409 dólares, que obviamente con toda este, esta dolarización que hay en la economía, esto aumentando. Empezó en 200.000 aproximadamente y ahora llega cerca de 500.000. Que con eso nos podríamos pesos. alquilar un mega salón. No, además, digamos, es, sale justamente de los aportes de los compañeros y compañeras de la seccional, uh -huh. como fue también el local del Aperito Moreno, eh, que fue también. Eh, Parte, digamos, eh... de un ahorro que se hizo. Porque nosotros, te cuento que le hicimos una entrevista para los compañeros y compañeras que están escuchando en la radio, estábamos en el programa Aten Capital, el, e hicimos unas entrevistas a, a, por los 41 años de Aten y nos contaban las jubiladas que habían ahorrado esa plata para comprar ese local con Exacto. la plata de los afiliados. Claro, fue una definición de la Comisión Directiva de Capital de ese entonces que luego fue llevado a la Asamblea. Uh -huh. La propia Asamblea fue la que votó eh, la aceptación de la compra de ese local, que salieran los fondos justamente de sus aportes y no de los fondos comunes. Y cuando porque... nosotros asumimos, pero ¿qué pasó? Cuando nosotros asumimos. Claro, bueno, por eso digo, está ese local que le pertenece a los compañeros y compañeras de capital. Y además, este local que hoy en día nos están descontando en dólares, que también salen de los aportes de, de capital, eh. Es decir que nos robaron el, el anterior eh, local y ahora nos dejan eh, la deuda de este. ¿Es y una, una perlita ahí, digo, porque ese, ese acuerdo, que ese descuento se haga con los fondos de capital, lo hicieron un mes después que perdieron, que lo hace peor. Porque uno puede decir qué malos negociantes que son, no, hacen un acuerdo en dólares, para qué queremos dos casas en capital, no sé, son cosas para debatir. Pero que lo pague la capital es algo que firmaron un mes después que perdieron. Totalmente. Fue una definición, digamos, de la política de la Comisión Directiva Provincial TEP eh, para ahogar financieramente a las seccionales opositoras, uh -huh. tanto lo del local, lo del robo del, del local de Perito Moreno, como el descuento que le hacen acá, como las licencias gremiales que nos sacaron. Que todavía no las no Que las todavía, claro, al día de hoy eh, no las devuelven. ¿Y qué licencias son las que faltan? Son las licencias de las compañeras. Fíjate, el trabajo, digamos, de, de las secretarías, que es más que importante que es de la Secretaría de Primaria, de la Secretaría de Formación y de la Secretaría de Infraestructura. O sea, esas, esas tres no licencia, tienen licencia. No, exactamente, esos tres compañeros no tienen licencia. Y, o sea, que son compañeras que están dando clases y tienen que cumplir esa tarea. que lo ha, Nosotros siempre lo hicimos porque somos militantes, pero es titánico en capital. Eh, Laura, entonces, digo, en este trabajo que vos tenés, este objetivo de... de de hacer pública las finanzas, lo, lo venís cumpliendo, porque lo, yo doy fe de eso, porque todos los meses eh, lo publico, llamamos a que todos puedan mirar, ver, eh, y que se afilen al sindicato a conciencia de que acá ahí estamos hablando de finanzas transparentes. Exactamente, porque además todos digamos los fondos, eh, de esta seccional, y debería ser así, de toda la provincia, debe estar destinado para la organización y para la lucha. Bueno, felicitaciones por tu trabajo, lo conocemos porque sos recontra minuciosa y seria. La plata, lo de la plata es algo de principios. Eh, cuando nos, nos hablan de moral Nosotros decimos que es una moral revolucionaria Porque es eh, es una cuestión de principio el, el, el, En qué se usa el dinero Nosotros no nos pagamos la comida No usamos para gastos personales Yo siempre explico, o son sea, las escuelas Porque hay como un imaginario De lo que se hace con la plata los dirigentes Y bueno, y esto se demuestra Con el trabajo que haces todos los meses Así que Vamos para adelante con eso y a difundirlo cada vez más. Así es, y llamamos nuevamente a que cada compañero y compañera fortalezca, digamos, este sindicato a partir de su afiliación. Bueno, muchas gracias, Laura. ¿Sabías que tenemos Telegram? búscanos como Aten Capital en Lucha y suscribiste a nuestro boletín. Bueno, seguimos en Aten Capital, les canta a las 40, XL, este programa, les cuento, hemos invitado a Gabriel y a Angélica, estamos saliendo por Radio Calfo Universidad y también salimos en Radio Fuego Cutralco Y hemos dejado este bloque exclusivamente porque queremos hacer algunas aclaraciones sobre unas falsas denuncias que están circulando en los medios de comunicación y en las redes porque entendemos que lo que está de fondo, lo que se quiere ocultar, estas acusaciones, las está haciendo la Comisión Directiva Provincial, es algo que nosotros venimos levantando en relación a la causa Fuente Fuentealba, que es que esto no terminó, hemos saludado la condena a la, a la cúpula policial, pero que no le vamos a, a perdonar, digamos, a Sovich, que haya sido el que dio la orden de matar a nuestro compañero Carlos Fuente Alba. En este marco de esta lucha política que nosotros estamos dando, es que se han montado estas acusaciones. Gabriel, ¿cómo estás?, bueno, buenas tardes, gracias a vos, a Laura, a Angélica. Me parece que es difícil estar, eh, después de haber estado el 4 de abril del 2007, el día que fusilan a Carlos en la ruta, nos tocó a muchos que estábamos ahí, como podría haber sido cualquiera, sacar al compañero del auto, ser testigos de la causa Fuentealba 1, cuando metimos preso a Poblete, entre todos y todas los compañeros y las compañeras, escuchar ahora la, las calumnias y las injurias que se hacen, inclusive que en otros momentos había discusiones en Atene y las hay, pero esta, esta cuestión pública persecutoria y con nombre y apellido y señalando con distintas artimañas y, a, y, y palabras ofensivas hacia cientos de compañeros y compañeras, pues yo no siento que sea solo contra mí. Acá uh -huh. hay una estrategia que se abre... Aunque quiero aclarar, porque yo ese día estaba ahí al lado tuyo y vos ni siquiera abriste la boca. Además, allá, más allá de que sabemos que no es personal, pero justo me tocó que estaba al lado tuyo y nosotros sí estábamos cantando, decíamos esto no terminó Ahora vamos por Sovich, el asesino que lo ordenó. Pero vos no hiciste nada. Ahí estaban también compañeros del TEP. Yo voy a ser responsable a la Comisión Directiva Provincial y a muchos militantes del espacio TEP de los que han quedado, porque esto ya empezó, esta sangría de los militantes del TEP y sectores que integraron la Comisión Directiva Provincial, que se han terminado yendo porque toda esta política persecutoria y de alianza con el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional, hace que propios militantes que integraron el TEP al inicio se fueran de la conducción, hemos visto públicamente las renuncias y hemos escuchado las causas y los motivos. Por lo tanto, digo, hay una, una persecución establecida, definida, decidida, cuando habla Baradell en el palco, trae una afirmación de Baradell y cantamos, "Setera escucha, queremos plan de lucha. Eso molesta, ofende uh -huh. a los que estaban en el palco, por lo menos los responsables del acto de ese día. Y nosotros planteamos claramente que no tenemos ningún problema en debatir con ningún sector la política sindical. Sí estamos en veredas enfrentadas, enfrentados en lo político sindical. No acordamos con el partido en el gobierno, ni el gobierno nacional, ni el gobierno provincial. Militamos en este lugar y ese día 4 de abril, yo quiero recordar también que desde hace 16 años... Voy a la marcha en Arroyito a la mañana y después participo de la movilización en el centro de la ciudad que es convocada por Aten Provincial. Esta particularidad de este acto tenía que estábamos como a nueve o 10 metros del palco. ¿Eso por qué? ¿Porque hay un palco enorme? Es un palco con unas enorme, vallas, sobre elevado sobre nosotros, por lo tanto en una cosa de imposición de autoridad también desde arriba, uh -huh. en una distancia muy extensa, con vallas... Sí, vallas, las mismas que nos pone la policía, después de las vallas los secretarios generales y las comisiones directivas y después los compañeros y compañeras de base. Es imposible pensar que se establece de alguna manera un diálogo entre los que están en el parque y los que estamos ahí cantando y gritando, se te escucha. Queremos plan de lucha. Entonces, la calumnia, la infamia, la persecución a los militantes opositores ideológicamente a la conducción provincial tiene un eje conductor que es su alianza con el gobierno provincial y el gobierno nacional. O sea Deslúr. que no hay ninguna prueba. Si quisieran presentar alguna prueba en esta calumnia, no tienen nada. Yo creo que no, pueden, no tienen ninguna prueba. No creo que no tengan. Digo, no tienen ni. Por eso no presentan nada. Dicen y sobre los dichos de una, dos o tres personas se arma toda esta situación que no es más que persecución hacia los que pensamos distinto. Y lo digo porque también nos ha pasado en otros momentos que ante situaciones, en, en las marchas, mm. hemos tenido problemas con el sonido en, otros, en otras conducciones, hemos tenido problemas con la participación en las asambleas de Memoria y Balance, hemos tenido siempre con esta postura ideológica de no permitir la disidencia Dentro de Aten, según la visión de ellas, de ellos, los compañeros del TEP en la Comisión Directiva Provincial, ese día estábamos absolutamente prolijos cantando, uh -huh. porque estábamos prolijos. No nos habían dejado ni ingresar el sonido para poder cantar consignas distintas a la que semejante aparato oficial nos impusieron. Podemos desde decir arriba? que esto, esto bueno, que te toca personalmente porque te nombran con nombre y apellido en un diario la mañana de Neuquén, que no es casual. Es una cortina de humo para esconder lo que está detrás que ellos dicen que yo hubo justicia. Recordaba que la consigna con la que convocaban era por la dignidad y la memoria. Sí, yo, nosotros somos muy críticos también. Cada postura política tiene toda la razón de expresarse y definirse. La nuestra también. Entonces, cuando lo quieren convertir a Carlos en mariposa... Eh, tenemos un problema, porque Carlos era claramente un militante socialista que se, no se afeitó la barba ese día, que fue el 4 de abril del 2007, él se miró al espejo y dijo, esta imagen quiero de mí, se dejó la barba, estaba en campera, después lo afeitaron, lo pusieron con guarapolvo, sonriente, un maestro modelo. Bueno, toda esta discusión ideológica la tenemos hace tiempo en Aten, pero nunca hemos eh, escuchado que se nos diga por los medios, inclusive, bueno, en este caso porque me nombran, eh, las barbaridades que han dicho y las calumnias que han dicho. No podrían presentar una sola prueba. Sí podemos presentar, por ejemplo, los gritos, suponemos que gritaba improperios y las, las, las señales de facu del secretario gremial de la provincial, públicamente. Que salió está. en Canal 7, además. Es, salió en Canal 7. Claro, hay sectores que de eso no dicen nada. Entonces es más fácil decir a las compañeras que robaron, a mí que insulté ponerle motes y, y adherir a una postura que con la sola denuncia ya parece que somos responsables. Sí. Bueno, somos responsables, no somos culpables, no tenemos ninguna eh, posibilidad de que presenten pruebas de nada y seguimos diciendo Carl, eh, Jorge Sovich a la cárcel porque esto no terminó. Carlos Fuentealba presente. Bien, gracias Gabriel. Esto me hace acordar un poco a Angélica, eh, lo estamos discutiendo ahora por Carlos Fuentealba, pero también lo discutimos por Mónica Jara y Aguada San Roque, que no nombraban a Astorioni y a Gutiérrez, tuvimos esta misma discusión política. Angélica, también sos acusada, te hago una pregunta porque en todo esto meten una acusación de violencia de género y a mí como mujer me da mucha bronca porque esto devalúa la gran lucha que hemos dado las mujeres. Eh, contra las situaciones de violencia, contra la opresión y usan nuestra lucha para perseguir a la oposición. Sí, en realidad están, digamos, eh, menospreciando la pelea que llevamos adelante las mujeres hace muchos años, eh, peleando por nuestros derechos, denunciando de verdad a los violentos, eh, metiéndola en medio de esta... Este es un debate profundamente político y le buscan, digamos, quieren caratularlo de alguna manera para desprestigiar para la lucha política que estamos dando. Esa es la realidad. La realidad es que a principio de año, cuando discutíamos si íbamos a un conflicto o no, la Comisión Directiva Provincial se cansó hasta el hastío de decir en las asambleas que el problema era que algunas compañeras de esta directiva éramos candidatas, cuando se frustró la posibilidad del plan de lucha, nos enteramos que además de nosotras, muchos de la directiva provincial eran candidatos. Acá el gran problema político que tiene la conducción es que eh, está llevando adelante y aplicando a como de lugar la reforma del estatuto que hicieron hace varios años ya. Esa reforma del estatuto, que ni siquiera está presentada legalmente en el Ministerio de Trabajo, esta es uh -huh. otra cosa que hay que decir, la hicieron acomodé lugar en el último lugar de la provincia para que vayan pocos compañeros y compañeras y entre ellos preparar ese, digamos, armazón, esa estructura de nuevo estatuto para castigar al que no piensa igual. Entonces, en ese marco han ido actuando después de todo. Hicieron el estatuto lo van a aplicar. ¿Cómo lo aplican cuando volvimos a ganar la comisión directiva de Aten Capital? Nos sacan de la mesa de negociación, porque no quieren allí la palabra de la oposición. ¿Cómo lo aplican? Inventando y calumniando a los compañeros y a las compañeras que opinamos distinto. Angélica, pero te, te hago una pregunta. Me imagino una compañera de base escuchando el programa y viendo esta conducción que persigue. ¿No es una muestra de debilidad también esto, decía Gabriel, lo de las vallas, lo del sonido, lo de intentar perseguir? ¿No es una muestra de que cada vez están más cerrados en un grupo más chiquito? Si vos ves las imágenes de ese día, se veía, pero no, no llenaban a alguna columna. Sí, sí, por eso digo que es un problema político el que tienen y que lo quieren esconder con esto. El mayor claro. de los problemas políticos es que terminamos de hacer una acción en reclamo del salario que el secretario general de este sindicato ha dicho por la radio que no existía, porque no quiere que la oposición y que las directivas de las seccionales tengan vuelo propio, hay autonomía de las seccionales. Las seccionales no somos una conducción que vamos a tener obediencia debida con la provincial. Somos una conducción que queremos, que vamos a conducir el sindicato y defendemos los derechos de las compañeras y los compañeros. Entonces, si no se paga el salario, vamos a ir a reclamar. ¿Qué esconden detrás de todo esto? De las calumnias, de las injurias, de todo lo que no pueden eh, demostrar. Porque si yo como conducción o nosotros, podemos demostrar que aquella persona hizo tal o cual cosa, vamos si es necesario al ámbito de la justicia. Que lleven las pruebas que tengan al ámbito de la justicia. No tienen ninguna. Lo que tienen es, digamos, la necesidad de imponer este debate ante los compañeros y compañeras para esconder lo otro que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Que la Comisión Directiva Provincial está hecha percha. Tiene tres variantes adentro. Uh -huh. Un sector está con Cobbman, entre ellos los Mancilla y el propio secretario general de la provincial otro sector está con este, figueroa entre Recién ellos decíamos el secretario de finanzas no el, el menor. secretario de finanzas y otro sector está con Río Seco. Uh -huh. ese es el problema que tienen el problema que tienen es que esta burocracia sindical es parte de la burocracia sindical nacional que Colocó a los sindicatos como furgón de cola de los partidos patronales y de los gobiernos y ahora están en medio de esta situación y no sabe cómo hacer. Guagliardo ya quisiera empezar a ser el ministro que le han prometido si gana Coman. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, los compañeros y compañeras, lamentablemente, eh, digamos para, para beneficio nuestro, no han eh, comido de esta campaña absurda. No, en las escuelas que están discutiendo haciendo. que no les alcanza el sueldo porque el acuerdo que impulsó la Comisión Directiva Provincial eh, digamos, no se demostró que no, no alcanzaba para nada, digamos, los bonos, etcétera. La gente no llega a fin de mes cuando vamos a las Exacto. escuelas. Es, y los problemas de edilicio. Y tienen que, que hacer esto porque tratan de esconder con esto que no se están ocupando de lo que se tienen que ocupar para lo que fueron elegidos. O sea, si hay compañeros que no cobran, ¿Cómo el secretario general va a ser el vocero de Yancafilo y de Gutiérrez para decir que no hay jornada de lucha? ¿Cómo va a ser el vocero de indicar a quién se le tiene que pagar el doble bono y a quién no? Porque eso también ha ocurrido. Entonces, llamamos a todos los compañeros y compañeras a estar alertas, a defender la democracia sindical en Aten, a denunciar todas estas políticas que tienen que ver con aplicar un nuevo estatuto para terminar con la oposición. Lo ha hecho la Celeste en todo el país expulsan al que piensa distinto, le inventan causas, le inventan acciones, perfecto, acá les vamos a dar batalla. No vamos a aceptar que nos injurien y que nos calumnien, van a tener que demostrar lo que dicen. Bueno, y yo les agradezco, eh, Gabriel y Angélica, por haber venido digamos, al programa y poder empezar a hacer esta campaña que vamos a hacer hacia la base, porque vamos a clarificar todo, no tenemos ningún problema en debatir. Estamos reivindicando la tenda del debate. ¿No? Acá en la mesa hay tres tendencias, digamos, pero estamos diciendo vamos hacia ese Aten hacia ese donde todo el mundo puede expresar y puede, digamos, tener las posiciones que quiera. Gabriel, ¿querías despedirte? Sí, saludar, eh, primero agradecerles el espacio y, de, y, de, y después completar todo lo que hemos dicho, porque acá hay una reforma educativa, una reforma laboral, una reforma previsional que la Comisión Directiva Provincial y el TEP sostiene, defiende de la mano del gobierno. También contra eso es la calumnia, las injurias y el intento de desprestigiar la postura que tenemos. Así que, del, que vamos a seguir recorriendo escuelas. Vamos, vamos a seguir recorriendo escuelas. Para... No solo eso, también hay que agregar otra cosa, porque los hechos que se fueron sucediendo, ¿cómo empezó todo? Empezó el día de la marcha cuando impidieron que, a que ingrese el sonido de Aten Capital. Uh -huh. O sea, quien eh, trata de que un sonido no llegue para evitar que se escuche la voz del otro, tiene un problema político profundo. Amenazaron al compañero para que se vaya con el sonido. Entonces, esa es la realidad de lo que pasó. Uh -huh. Y a partir de allí, todo lo que inventaron, porque está claro que la base docente marchó con ATEN Capital y ese es el otro problema político impresionante que tuvieron Sí, por eso decía al principio que se ve, digamos una conducción una conducción en ATEN que tiene que contratar un mega sonido nosotros decíamos el sonido de la confluencia con unas vallas enormes y que aún así, digamos, no, no llena y además la cantidad de rentados que tiene, ¿no? porque ofrece, digamos, por un doble turno un cargo en el CPE, etcétera, etcétera, no llena su columna, tienen un problema político grave entonces, eh, yo he llamado Vamos a ir cerrando el programa, nos vemos el, el miércoles que viene en, en ambas radios. Eh, la llamamos a los compañeros a difundir esto porque tiene que haber un debate, no queremos esto no, pero yo no estoy entre Capital y Provincial acá estamos defendiendo modelos sindicales que incluyen a más de una agrupación, por eso yo resaltaba hoy que acá hay, hay más de una agrupación, somos en este caso tres, pero somos muchos más en la comisión directiva que defendemos el ATEN histórico ese ATEN de lucha y ese ATEN principalmente independiente de los gobiernos nacional y provincial, así que muchas gracias por haber venido, nos vemos el próximo programa en ATEN Capital les canta la, las 40 XL al gobierno y también a la burocracia sindical. Así es. Esto fue Aten Capital Les Canta Las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.